los cuales, el primero es la forma de cómo varía el espacio a la existencia de algo y el segundo es la capacidad de un sistema en cambiar una propiedad. En caso de que requieras dar un repaso, pondré una liga a dichos shorts. La energía potencial es la capacidad de un objeto de moverse ante la presencia de un campo. La más conocida es la energía potencial gravitatoria, que se le llama entre cuates solamente energía potencial aunque también existe la energía potencial eléctrica, concepto que profundizaremos en otro video. La energía potencial nos permite explicar la capacidad necesaria para mover un objeto en diferentes puntos del espacio. Dentro de un campo, particularmente hablaremos del campo gravitatorio. Cualquier objeto sobre la superficie terrestre tiene una atracción gravitacional debido al campo que la Tierra genera por la gran cantidad de masa que contiene y con ello todos los objetos serán atraídos hacia el centro de la Tierra. Para lograr separar un objeto de la superficie terrestre, necesitamos que introducirle energía al objeto. Esta cantidad de energía depende de tres factores importantes. El campo gravitatorio donde se encuentra, es decir, la aceleración gravitacional que sufra, la distancia que separamos con respecto a la superficie, la masa que tenga el objeto. Sobre la superficie terrestre en la vida cotidiana, la aceleración gravitacional prácticamente es constante y vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. De tal manera que esta sobre la superficie terrestre no cambiará su valor. Se requiere separarse apreciablemente de la Tierra para que este valor cambie y pueda influir en la energía necesaria para separar nuestro experimento. La distancia vertical normalmente la consideramos desde la superficie inferior más baja existente dentro del sistema a estudiar. En un laboratorio no nos interesa si el mismo está en el tercer piso de un edificio a 2000 metros sobre el nivel del mar. La altura cero se puede establecer arbitrariamente. Sin embargo, una distancia vertical negativa nos señala una energía potencial negativa. Lo que realmente significa es que a esa altura negativa se tiene menor cantidad de energía con respecto a nuestro punto de referencia. La distancia que se mide es siempre la longitudinal al campo gravitatorio, es decir, que si nos movemos en contra se requiere agregar más energía. Mientras que si se mueve el objeto a favor, se requiere menos cantidad de energía potencial. Pero si uno se mueve perpendicular a la aceleración gravitacional, la energía potencial requerida no varía, pues la altura sigue siendo la misma y el objeto tendrá la misma capacidad de cambio de posición. La masa del objeto influye debido a la interacción existente del campo gravitatorio.